pues acabamos de, de terminar la prueba de adultos del dualón del vigésimo segundo duatlón Ciudad de Marbella que ha tenido 300 tiene dos categorías, adultos y niños en la categoría de adultos unos 300 participantes entre hombres y mujeres y en la categoría de niños que sale ahora a las 11 de la mañana unos 400 niños eh, la verdad que Estamos encantados de la presencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella, colaborar con el, con el Club de Triatlón Marbella, es una garantía de éxito, una garantía de seguridad, de profesionalidad y a la vista está que, que bueno, la organización es magnífica y, y, y estamos encantados de colaborar, de colaborar con ellos. Tampoco me gustaría dejar de pasar la ocasión para felicitar a Día, a la Policía, a la Protección Civil, a los servicios operarios, operativos y a toda la delegación de deportes que hacen posible todo este tipo de eventos. Muchas gracias. ¿El recorrido? ¿Puedes comentarme el recorrido que se ha hecho? Sí, pues el Dualón es una prueba que consta de dos disciplinas, que es carrera a pie y ciclismo. Se empieza con una, con la prueba de carrera a pie, que se hace en 5 kilómetros, hemos hecho dos vueltas de 2 kilómetros y medio. Después cogemos la bicicleta y hacemos 20 kilómetros, hemos, cogido, hemos hecho cuatro vueltas de 5 kilómetros y acabamos con otros dos kilómetros y medio a pie. Es una, Prueba muy dura por el cambio de disciplina y el cambiar de bicicleta a correr y de correr a bicicleta hace que las piernas te duran bastante. Pero bueno, la verdad que es un éxito, ha sido un éxito y ahora veremos a los chicos a ver cómo se lo pasa. Bueno pues. Tenemos una prueba que tenemos dentro del circuito andaluz de trialón, Trial en este caso el dualón, y la verdad que los participantes son 400 niños lo que, los menores que vamos a tener ahora, después de los 300 adultos que han habido. La verdad que gracias a Dios que el tiempo no nos ha venido bien, teníamos un poco de problema con el tema de la lluvia, y bueno, sin ir más lejos, muchísimos rostros conocidos participando, entre ellos, como habéis visto, Javier Mérida, que. Es puntualmente en esta cita, lo hace muy bien y de maravilla. Una promoción del foster, por hecho, los lo niños gratis, este es el entrante gratis, con un plato principal, entraría el foster gratis en el foster Hollywood de la Cañada. categoría juvenil de la prueba de esta de la ciudad de Marcela y no se me oye. Genial. Eso se ha escuchado, ¿verdad? Eh, a ver, o... mire, tenéis un primer segmento de carrera de dos vueltas a un circuito de mil metros, ¿vale? En el que seguramente vez que saldáis, tenéis que coger el carril de la izquierda, ¿vale? Hasta el final de la calle. Ahí giráis de nuevo a la izquierda hasta llegar al final de la avenida. Giro de 180 grados. Y volvéis por el carril que hay al Está perfectamente colgado y está especializado. ¿de acuerdo? Vais a llegar al punto de giro de las bicicletas, donde también tenéis un poquito más adelante. Tenéis el punto de giro y volvéis. Tenéis dos vueltas, punto de giro donde está la banderola de la aceleración, ¿de acuerdo? En la segunda vuelta, entráis a por vuestra vu bicicleta y salís por el lateral, digamos, del lado Cádiz. Una vez que salgáis a la avenida, a la derecha y es una invertida. Subís, bajáis, cuando llegáis a la rotonda que está abajo, giro a la derecha, otro giro de 180 y ese es el recorrido. Son cinco vueltas en bici. Cinco vueltas en bici, una vez que entréis eh, con vuestra bicicleta, tenéis pasillo de compensación. ¿De acuerdo? Tenéis pasillo de compensación, tenéis que ir con la bicicleta en la mano por el pasillo que hay con coros y cinta, hasta llegar, estáis vuestra bicicleta y tenéis que ir de nuevo hasta el fondo del área de transición para entrar en, eh, en la acera por donde tenéis el pasillo y ya aquí. La segunda carrera es igual al recorrido, una sola vuelta, pero en sentido contrario. Cuando salgáis, cuando salgáis a correr, iréis por el carril de la derecha. Primero sentido cab y luego sentido mala. ¿De acuerdo? La meta es el arco que tenéis detrás. ¿Ok? Para evitar posibles problemas a la hora de que salgan bicicletas y, y alguien ya esté terminando vuestra. Tenéis un carril de incorporación de forma que cuando salgáis del área de transición obligatoriamente tenéis que ir a la derecha. Tres minutos después sale la categoría masculina. ¿Ok? Pues ya estáis a las jóvenes de los jueces.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 ¡Venga, aquí eh, 500